A este episodio de hoy le vamos a llamar las víctimas y la memoria. Las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado, como todas, dejan víctimas a su paso. Hay víctimas sobrevivientes y hay otros que no pueden contarlo. Quedan entonces sus familiares. Quedan también las organizaciones defensoras de derechos humanos. Todos van a conservar una historia. Y lo importante de esa historia es que sea documentada. Documentarse implica que se recaben datos, informaciones, pruebas, que además quede el registro de que eso fue introducido ante alguna institución del Estado, que es el responsable de velar por esos derechos, incluso en contextos donde la gente no confía en las instituciones, incluso en contextos donde esas mismas instituciones son las que perpetran el dolor contra las personas, el daño contra las víctimas. Documentar implica también denunciar, que quede registro. Y la idea de poder contar esa historia, sea o no alguien sobreviviente, sea o no familiar, sea o no un experto que está llevando adelante el acompañamiento de un caso, es que haya justicia. Es decir, que en algún momento un tribunal en ese país o en un organismo internacional pueda tomar cartas en el asunto y accionar contra los culpables. Si no se documenta, si no se hace una denuncia, es mucho más difícil que ocurra algo parecido a la justicia. Si además pasa el tiempo y no se ha documentado, es muy fácil olvidarlo. Pueden quedar los traumas, las heridas, las ausencias, puede quedar el dolor, pero no queda esa historia con sustentos. Y por eso es importante que la gente no se quede callada y denuncie. La memoria también implica construir la garantía de que no vuelva a ocurrir de que a otras personas no les pase lo mismo y que otras autoridades no vuelvan a usar de la misma forma. Por eso denunciar ayuda a la larga a mejorar el sistema, porque protege a todos los demás y hace que los derechos humanos sean progresivos. De esa manera avanzaremos juntos a construir la dignidad todos los días.